¿Qué tal? Bienvenidos a cauquenesnet.cl. Este día vamos a conversar con un candidato que se va a postular a la Convención Constitucional por el Partido Socialista, me refiero a Ricardo Montero Allende. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a cauquenesnet.cl. Hola Patricio, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá en tu programa en cauquenesnet.cl y un gusto poder compartir y participar, así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, y para dar contexto de quién es eh, Ricardo, vamos a conocer algo de su currículum. ¿Has trabajado el currículum, vital de Ricardo? Es bachiller en Ciencias Sociales, licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado de la Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en Ciencias de la Defensa y Seguridad en el interamerican american Defense, Defense College en Washington. Eh, también posee un máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo, en la Universidad Autónoma de Barcelona desde el 2019 secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma a Carabineros convocada por el Senado de la República actualmente es miembro del Grupo de Estudios Policiales conformado por académicos y especialistas en materias de seguridad y del Foro Permanente de Política Exterior de Chile por más de 10 años trabajó en materias vinculadas a la organización, el desarrollo comunitario junto a dirigentes de campamentos, barrios de vivienda social tanto en Chile como en Latinoamérica, un importante eh, recorrido ya a tu corta edad, porque tienes recién 37 años. Sí, ha estado movido, ha estado intenso, pero ha estado muy interesante. Creo que la línea principal es, es el foco como en lo comunitario y en la política pública, el servicio público, creo que esa es la, la gran línea desde el tercer sector, desde el Estado, de, desde la Academia. Siempre el foco ha estado puesto en eso, en el servicio público y en el trabajo comunitario. Una de las cosas que llama la atención es que fuiste coordinador del proceso constituyente eh, que se llevó a cabo en el segundo periodo de la presidenta Michelle Bachelet. Eh, a la luz de lo que ha pasado hoy también, cuéntanos cómo fue esa experiencia, que además eras bastante más joven todavía cuando eh, hiciste esa labor. Esa es una experiencia, bueno, es una de las más importantes de mi vida, eh, por el trabajo, por el equipo que participaba, por lo que pudimos hacer, pero, pero lo que tiene es que envejeció muy bien. O sea, fue la presidenta en esa época que tuvo una visión de un proceso eh, participativo, democrático, para cambiar y hacer una nueva constitución para Chile. En ese momento fue súper difícil, lo miraban como raro los partidos políticos. Fue todo... Súper en su momento. Súper, súper, súper, ahora todos se visten con ello, pero cuando nosotros estábamos nos miraban, bueno, alguien dijo por ahí que podía hacer fumar opio, otros decían que era imposible, esta cosa ciudadana, como los ciudadanos participando de la constitución, siempre pegó como medio raro, y además nos decían que no iba a funcionar, y terminó en 8.000 encuentros locales o sea, encuentro local autoconvocados, con 205.000 personas participando, cabildo en todas las provincias, en todas las regiones, entonces fue increíble y, bajo mi punto de vista, creo que es un antecedente directo que conecta la demanda ciudadana eh, por una nueva constitución con la participación ciudadana formal. Entonces me, me emociona hablar de eso porque, porque creo que fue algo muy bonito y creo que fue uno de los antecedentes directos del hermoso proceso que estamos viviendo ahora. Lo que la gente común y corriente primero se pregunta: ¿cómo es trabajar con la presidenta Bachelet, que ha sido una persona tan relevante, incluso ahora, no? que está en, en, en, en misiones internacionales, eh, relacionada con la ONU, pero que da el respaldo a una candidata y esa candidata rápidamente se transforma en una opción, eh, no solo por un respaldo, sino en una, en una opción súper posible. ¿Cómo fue para ti trabajar con ella? Eh, yo admiro, he admirado siempre mucho a, a la presidenta Michelle Bachelet creo que es uno de los personajes más importantes de la historia de Chile. O sea, primera ministra de Defensa, primera presidenta mujer, ONU mujer, eh, ahora nuevamente presidenta eh, electa, después secretaria, eh, vinculada al tema de Derecho Humano en la ONU. O sea, es un currículum absolutamente increíble. Me parece que es una persona que es una visionaria. Eh, y fue muy muy interesante, es una persona muy inteligente, muy cercana, creo que principalmente una persona muy empática, que naturalmente se puede poner en situaciones de otro. Y por lo menos en este último año, dos años, yo he echado mucho de menos eso de parte de nuestras autoridades, de un poco más de, de empatía, de entender la realidad de lo que está pasando con las personas. Así que para mí uno de mis grandes referentes políticos, el principal, y la admiro mucho su trabajo y principalmente su, su consecuencia y su valor. Muchos se preguntan qué pasó con los resultados de esos encuentros autoconvocados, de los diferentes procesos que tuvo eh, esta iniciativa, ¿verdad?, constituyente de la presidenta Bachelet eh, en su momento. Varios salieron diciendo que fueron conversatorios que quedaron eh, archivados en un cajón de la moneda y que al final nadie los tomó en cuenta. ¿Cuál es tu percepción al respecto? A ver, lo primero que está toda esa información sistematizada y es una información muy, muy interesante que está disponible si uno revisa en el sitio del proceso constituyente o si uno lo googlea, hay un par de links en que uno puede entrar. Nosotros en la página, eh, tenemos colgado en la página web de Ricardo Montero Allende, tenemos colgado algunos de los links y de las referencias. Eh, lo segundo, creo que nos da una oportunidad para eh, no partir... Tercero, cero, la discusión constituyente lleva décadas, activo sistematizado. Entonces, por ejemplo, si uno habla, no sé, de Cauquene, Cauquene, en los encuentros locales autoconvocados, puso como prioridad la justicia, la igualdad, el respeto. Eh, por ejemplo, en tema de derechos, puso como prioritarios la salud, la educación, la vida. En tema de deberes y responsabilidades, el respeto de derecho a otro, el cumplimiento de la ley y el deber y protección del medio ambiente. Todas estas temáticas que ya priorizó eh, Cauquene en los encuentros locales autoconvocados en el Cabildo Provincial, son para nosotros, por lo menos para nuestro equipo y esta candidatura, son bases de la discusión y nosotros las tenemos incorporadas en nuestra propuesta que está en la página web, tenemos incorporada esta visión y estas prioridades. Entonces creo que eh, es momento de retomar esa discusión, de tener esa base y de seguir discutiendo durante todo el proceso. Bueno, tú dices que finalmente esta información está disponible en, en, en la página web, pero da la sensación que de quienes podríamos valorar que leyeran la información, no la hicieron. Y eso quedó de manifiesto en octubre de 2018, eh, donde, no sé, tú que fuiste parte del proceso, eh, ¿se podía perfilar, me imagino, las inquietudes de la gente, que al final, en ese octubre, fue lo que explotó, y fue que cada persona, yendo con un cartel muy personal, a Plaza Italia, graficado básicamente, se dio cuenta que su demanda personal tenía que ver con muchas otras demandas personales. Eh, entonces, queda esa sensación, ¿no? Así como que quienes tenían que leer los resultados de aquello no lo hicieron. Estoy a, absolutamente de acuerdo contigo, Patricio. Todos los que participamos de ese proceso lo, lo vimos, era, era, estaba ahí, esa, esa demanda de ser un nuevo trato, estaba ahí presente y nosotros lo vimos. Y hubo muchos líderes de ambas coaliciones que no lo quisieron ver. Y llegamos a, al tema del estallido social... Y ahí eso se hizo patente con más fuerza y se mostró este malestar. Que tiene una cosa muy interesante: que si hay un punto en común, que es la línea transversal, es el tema de la dignidad. Eso es lo que reunía. O sea, estoy pidiendo dignidad, estoy pidiendo un mínimo que se me reconozca como ser humano. Y creo que ese mínimo y ese cartel común, que era la dignidad, creo que hay que tenerlo muy, muy presente en lo que se nos viene hacia adelante en el proceso constituyente. Muchos decían que esto le podría haber tocado a cualquier gobierno. ¿Tú también eres de esa opinión? Eso ya es ponerse a especular un poco si le, hubiera, le hubiese pasado o no. Yo prefiero los datos objetivos. Los datos objetivos es que tuvimos un ministro de Hacienda que cuando subieron los precios mandó a los románticos a comprar flores. Que tuvimos un subsecretario de Salud que decía que la gente iba a hacer vía social a los consultorios. Eh, tuvimos un presidente que creía que vivíamos en el oasis de Latinoamérica. Y, y después, durante la pandemia, eso se, se ha, ha continuado. Entonces, yo creo que había una clase política absolutamente desconectada de los requerimientos de la población, y, y eso se hizo evidente en el estallido. O sea, una semana antes, el presidente de Chile decía que vivíamos en un oasis, y ni no, nada el resto de Latinoamérica. Y una semana después, él y su señora hablaban que llegaron los alienígenas, que teníamos un enemigo poderoso, entonces creo que eso grafica claramente la desconexión que existía entre las autoridades eh, y la población. Bueno, y justamente con el estallido social pasó un fenómeno eh, natural, podría decirse, que me imagino que a ti también te llamó muchísimo la atención, que fue que poblaciones, eh, vecinos, juntas de vecinos, en sus plazas, en lugares abiertos, en lugares cerrados, comenzaron a autoconvocar consejos o reuniones de manera independiente, digamos, sin que nadie les dijera, conversemos de este tema, sino que se fueron, bueno, la palabra lo dice, no, autoconvocando, y se hicieron conversatorios en muchas partes de Chile para analizar la situación del país en base a lo que había ocurrido. ¿Qué te pareció a ti que tuviste que liderar de cierta manera un proceso formal, que esto se hubiese como instaurado eh, de mutuo propio a las personas? Me parece notable me parece que es algo que hay que subrayar y que hay que valorar muchísimo. Es un mensaje de la ciudadanía, diciéndonos a todos, nos queremos organizar, nos interesa conversar y principalmente nos interesa llegar a acuerdos y a mínimos comunes. Entonces creo que ese es un mensaje súper, súper potente. Cuando uno revisa los ELAS del proceso de la presidenta de Cauquenes también, dos de las principales instituciones que pedía la ciudadanía era más plebiscito, más de participar como institución, plebiscito, referéndum, consulta, y también hablaba de eh, un defensor del pueblo. Entonces creo que hay dos cosas que son importantes. La población, y la provincia de Cauquena en particular, quiere participar, quiere tener mayor incidencia, y a la vez quiere tener mayor protección por parte del Estado. O sea, basta de abusos, queremos que nos protejan, pero a la vez queremos que nos empoderen. Y creo que esas dos visiones complementarias son eh, maravillosas para la democracia. ¿Cómo viste tú el, el proceso del estallido social en Chile? Mira, a mí me pasó una situación bien particular, porque yo estaba terminando mi máster en, en Barcelona, y, y empieza a pasar todo esto, y yo justo estaba a punto de volver, y, y fue el estallido. Y nos pasó algo muy bonito, porque la, la, colonia, eh, la colonia chilena en Barcelona es muy muy grande y nos reunimos también de forma espontánea, como se reunieron chilenos a lo largo de todas partes del mundo, con muchos catalanes, eh, con muchos latinoamericanos, y nos reunimos todos en una gran asamblea, y estuvimos apoyando y acompañando desde España, hicimos una marcha multitudinaria, se cortó por un día entero la, la Rambla de Barcelona, en que habían puros chilenos apoyando las reivindicaciones del pueblo chileno. Y después de un par de semanas me tocó volver acá y participar de, de toda la, la, la siguiente parte de, del estallido. Creo que es un proceso complejo, que no es de análisis fácil, no hay visiones única eh, pero que creo que hay que analizar, hay que entender qué pasó, qué pasó con la violencia, qué pasó con los acuerdos que se llegaron. Eso lo olvidamos muy fácil, pero Chile tuvo la capacidad que pocos países tienen, tuvo la capacidad de canalizar un conflicto social a través de la vida institucional. Y con eso llegamos al proceso que estamos viviendo ahora, eso no hay que olvidarlo porque fuimos capaces como sociedad de canalizar democráticamente nuestras tensiones y nuestros conflictos. Y es lo más personal cuando tú estás en el extranjero, ¿verdad? Y ves, no sé, me imagino que te enteras por la prensa, eh, ¿cuál fue como tu, tus primeros sentimientos, tus primeras sensaciones de, de ver lo que ocurría en Chile, de ver el nivel de violencia por una parte, pero también ver eh, la cantidad de personas que se atrevían a salir a la calle, pese a que había una cantidad de policías importante, a que habían sectores que hablaban de que esto era solo violencia, era solo desorden, era delincuencia, ¿cómo, cómo lo viste tú? Yo literalmente caminaba por el techo, o sea, estaba desesperado, lo único que quería era volverme lo antes posible, y no, no tenía la posibilidad porque estaba cerrando todo allá, ¿eh? Y, y vimos la forma de canalizar de allá, desde allá, y, y era una especie de angustia, pero también de acompañamiento, pero empezamos a mirar al lado y empezaron a salir chilenos de todas partes, y estábamos todos lo mismo, y había una efervescencia gigante, y era cómo acompañamos desde acá el proceso, y con la cabeza pensando ojalá volverlo lo antes posible. Eh, yo creo que la, la, la violencia no, no, no se puede justificar, eh, la quema, el saqueo no es justificable, pero eso no eh, empaña lo, lo, lo principal, que fue la manifestación ciudadana. La, la democracia tiene como base la posibilidad de manifestarse pacíficamente, esa es la esencia de la democracia. Cuando la manifestación pacífica se prohíbe, termina la democracia. Entonces, creo que este fue un... un una, una emoción gigante de ver un sentimiento transversal, porque esto fue en Cauquienes, fue en Peyú, fue en Chanco, fue en Santiago, en Punta Arena, en Arica, y eran todos detrás es de la Linares misma bandera también, de la ¿no? dignidad. <risas> Linares, absolutamente, acá se articuló, pero con todo, y, y fue eh, la gente espontáneamente a las plazas en un movimiento transversal. Eh, lo que pasó en Santiago también es distinto a lo que pasó en regiones, o sea, acá en Cauquénes, Linares, hubo un movimiento muy fuerte, potente, intenso, pero con otras características, con otras características de la manifestación, pero con la misma demanda de mayor dignidad. Y súper ordenado además. Bueno, estamos conversando con Ricardo Montero Allende, él es candidato del Partido Socialista a la Convención Constitucional, es abogado y es linarense, por eso yo hacía el alcance de, de, de Linares, ¿no? Bueno, eh, Ricardo, pero muchas personas también en toda esta discusión que ha comenzado en torno a una nueva Constitución se preguntan por qué es necesario cambiar la actual Constitución. Sí, mira, esta es la actual Constitución, este libro pequeñito, acá está en la versión de, de bolsillo. ¿Por qué hay que cambiarla? Yo creo que hay varios motivos. Primero, por su origen. Hay mucha gente que quiere como tapar eso, dice que pasó el tiempo. No, por el origen. Primero, porque fue creada en dictadura, encerrada en un grupo de paredes y impuesta de forma absolutamente antidemocrática y por la fuerza. Ese es el origen. Segundo, porque si bien se le han hecho muchas reformas a través de los años, el enfoque, la visión que tiene esta constitución, sigue siendo una visión en que el mercado y el Estado son actores de reparto. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no es una constitución que establezca el Estado como el principal garante de la sociedad en que vivimos, sino que es una constitución que está mucho más preocupada de defender el mercado. Dice, va a haber derecho a la salud, pero puede estar el mercado. Va a haber derecho a educación, pero puede estar el mercado. Eh, la previsión va a dar, pero tiene que estar el mercado. Entonces creo que ahí hay un foco que hay que invertir. Esto que hay dos actores de reparto, que es el Estado y el mercado, hay que cambiarlo, pero que requiere regulación. El enfoque de derechos sociales se mantiene, no puede ser que el enfoque de los derechos sociales en Chile esté puesto en tratar de resguardar el mercado, tiene que estar en garantizar ciertos mínimos para la población. Eso y una serie de temas más, pero creo que esos son los dos estructurales de por qué es necesario y urgente, esta es una constitución que nos dio a más, que explotó, que ya no aguanta más, la camisa de fuerza con que la había amarrado la dictadura se tensó tanto que ya no aguanta más, y es por eso que necesitamos hacer una nueva Constitución. Bueno, tú hacías una, una relación interesante, y, y se tiene que ver un poco con lo que quiero preguntar ahora, porque también la gente ha escuchado, tenemos una Constitución subsidiaria, y exigimos una Constitución solidaria, entonces la gente dice ah, ok, pero ¿qué es una constitución subsidiaria? Tú lo decías antes, por eso te hago el, el contrapunto un poco, dabas un poco la explicación, ¿no? Pero hacer eh, tal vez más, más didáctica esa explicación entre la diferencia entre una constitución subsidiaria y solidaria. Sí, seguro. Es el enfoque al final, a ver, va un poco más atrás. La constitución es la carta fundamental, le llaman, o el contrato social, ¿Qué es? Es las normas básicas para vivir en sociedad. Eso es, las normas que entre todos reconocemos como básicas para poder vivir en sociedad y eh, aguantarnos y trabajar unos con otros. Entonces, estas cartas fundamentales, o constitución, pueden tener diferentes enfoques. La de nosotros, el problema que tiene es que tiene un enfoque superpuesto en el mercado, y el mercado es muy protagonista. Y el problema que nos da esto, es esto que hablamos de la subsidiariedad, dice, mira, que el mercado se haga cargo de todo, y si hay algún problema, que aparezca el Estado. En vez de decir, mira, acá tenemos que tener un Estado social, tenemos que tener un Estado de derecho, en que se garanticen ciertos mínimos. ¿Y qué son esos ciertos mínimos? Es primero reconocer que las personas son iguales. Nosotros somos iguales por el hecho de ser personas. Y por ser personas, o sea, tenemos... O sea, lo, lo, que, lo que entiendo de lo que tú me dices, entonces, es que el Estado va a estar presente donde no, están, eh, donde no está el mercado, digamos. Como por la necesidad que existe, porque no hay nadie ahí, ahí llega, pero no necesariamente dónde está el mercado. Exactamente, es por eso que yo hablo como de actores de reparto, es como el, el mercado regulando la salud, regulando eh, la educación, y si no, el Estado va como corrigiendo, en vez de, de decir, mira, como sociedad tenemos que entender que la educación es un derecho mínimo para todos, que la salud es un derecho mínimo para todos. ¿Y en qué se traduce esto en la práctica? Es que tenemos una educación pública eh, y una educación privada chiquitita, que tenemos una salud al 83% de los chilenos que es FONASA y una 17% que es ISAPRE, y tenemos un sistema de pensiones que es privado, que el asunto no es el sistema, es qué garantía da el Estado. Entonces, esa visión, tenemos Nos quedamos que, que ahí. Y decir, mira, necesitamos... Te interrumpo para que repitas porque nos quedamos sí, sí. un poquito pegados ahí. Ah, me quedé pegado. Bueno, entonces, lo que yo creo es que tenemos que tener una constitución en que se garanticen ciertos derechos mínimos eh, para todas las personas, y el que los tiene que garantizar es el Estado. El Estado tiene una responsabilidad. Creo que hoy día, como se dice acá, está mal pelado el chancho. O sea, Chile da para mucho más, da para mucho mejor educación, mucho mejor salud, y hoy día no la tenemos. Yo soy uno de los convencidos que uno de los principales responsables es cómo está pensada la Constitución. Bueno, eh, yo he dicho en, en alguna oportunidad que un, basta con leer el capítulo 1 y el primer artículo de la actual Constitución para darse cuenta que algo anda mal, ¿no? Cuando se dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, pareciera que ya nos da para pensar si esa Constitución es tan así eh, en la actualidad. Pero, eh, además, eh, tú hablabas de que eh, una nueva Constitución, eh, o la Constitución, tiene que garantizar ciertas cosas mínimas. ¿Cuáles serían esos, esos elementos mínimos que debería garantizar la nueva Constitución? ¿Ya adelantabas algo en, en la respuesta anterior? Claro, la primera parte de la Constitución habla como de lineamiento general, entonces dice, las personas nacen libres igual en dignidad y derecho. Entonces la pregunta inmediata es decir, bueno, ¿y cómo lo garantizamos? Porque una cosa es decirlo y otra es hacerlo. No, no, Entonces, y, el, creo... y, el propio, y el propio cuestionamiento, ¿en verdad tenemos los mismos derechos? ¿En verdad somos iguales que los otros? Es como hacerse la pregunta a uno mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuáles deberían ser los mínimos si seguimos ese razonamiento? Primero, la gente debería tener la posibilidad de acceder a una educación. O sea, ese es lo mínimo. Deberíamos tener un mínimo de educación para todas las personas. Derecho a la educación. Segundo, el derecho a la salud. O sea, necesitamos una base mínima de salud para todas las personas. O sea, eso tiene, tiene que estar. Tenemos que ser capaces. Chile tiene el dinero suficiente para poder garantizar un estándar de salud mínimo y no salud para ricos y salud para el resto de la población. Tercero, el tema de pensiones. O sea... Estar pensando hoy día que nuestros abuelos, en Cauquienes hay un alto índice de, de personas de tercera edad, tengan que hoy día con la pensión estar pagando sus medicamentos, eso te dice que no somos todos iguales en dignidad y derechos, o sea, claramente no. Eh, un cuarto derecho que para mí es prioritario es el tema de la vivienda, yo creo que hay que garantizar el derecho a la vivienda digna. Pero ahora viene la pregunta importante, porque acá en el Maule Sur nosotros sabemos que no hay nada gratis, y no sacamos nada con hacer una lista del supermercado con todos los derechos y significa que se van a cumplir. Lo claro. que hay que hacer es armar... ¿Cómo se garantiza sí. eso? Dice la gente. <risas> Exactamente. Entonces lo que hay que armar es una constitución, un poco en el modelo de la constitución española, que intencione ciertos derechos mínimos y que vaya avanzando progresivamente y que no retroceda lo que ya se avanzó. ¿Y a qué me refiero con esto? que la Constitución tiene que dar indicación clara de cómo estos derechos prioritarios tienen que ir avanzando para toda la sociedad. Después se regula a nivel legal, con las leyes, pero la Constitución tiene que tener claro que no solo puede ser un titular de nacen libres iguales en dignidad de derechos, sino que los derechos son estos, son prioritarios, y hay que ver cómo la política pública tiene que estar enfocada a eso y alineada en, ese, en, ese, en esa línea. Entonces, creo que ahí hay, hay un rol importante, que volvemos a lo mismo, que es cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del mercado. Y, y, por ejemplo, un, un tema um, que a la gente siempre lo tiene súper presente, que es lo que tú también te referías, el derecho a la vivienda, ¿no? ¿Cómo eso puede quedar de manifiesto en, en la Constitución o, o, o con una incitación clara en la Constitución? Mira, yo trabajé 10 años en, en campamentos con eh, viviendas, de, viviendas sociales, con comités de vivienda, entonces es un tema que a mí me, me apasiona mucho. Eh, y es un tema que, que me he podido meter bastante. Hoy día el de, el, la Constitución no habla de eso, y no habla del derecho a una vivienda digna, que yo creo que debería eh, existir. O sea, todavía tenemos miles de familias viviendo a lo largo de todo Chile en, en campamento, y no le hemos dado, creo yo, la prioridad suficiente. Yo creo que lo primero hay que establecerlo expresamente, uno de los derechos esenciales es imposible satisfacer otros derechos como salud, como educación, como las mismas eh, pensiones, si no tenemos un lugar donde poder dormir con un estándar mínimo que nos permita estar seguros, descansar. Entonces yo creo que hay que relevarlo, eh, primero, como derecho constitucional. Y lo segundo, y acá vuelvo de nuevo al Estado, creo que el Estado tiene que tener un rol principal respecto al fin social de eh, los territorios, de la tierra, de, de, de los terrenos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no podemos tener esta visión parcelada por ministerio, que las Fuerzas Armadas tienen un territorio, que las Obras Públicas tienen otro, salud tiene otro, sino que hay que tener una visión sistémica del Estado y el territorio, el suelo, tiene que tener un fin social. Entonces, si hay un terreno de Fuerzas Armadas que se puede vender para obtener recursos a la Fuerza Armada, el Estado debería decir no, a lo mejor este puede tener un, una función social mucho mayor que la plata de venta y destinarlo, por ejemplo, a vivienda social. Entonces creo que esa visión es que tiene una visión más estratégica de Estado de cómo utilizamos los bienes. Y a propósito de, de, de viviendas, de territorios, de terreno, eh, durante la campaña del rechazo y también personas que hoy eh, se postulan como candidatos a convencionales constituyentes, um, y que son detractores, ¿verdad?, de una nueva Constitución, pero eh, han eh, puesto la lupa en que esta nueva Constitución eh, traería perjuicios para el derecho de propiedad. ¿Qué es lo que nos puedes decir o comentar tú al respecto? Cuando hablamos de, lo, de los candidatos que votaron por el rechazo, como la, la explicación que tienen que dar, que... ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Rechazo durísimo y bien violento en muchos casos en contra de la, del proceso constituyente ciudadano, y ahora van de convencionales. Creo que ahí hay una duda que tenemos que, que explicar. Lo del derecho a propiedad se ha metido mucho susto. El derecho a propiedad es un derecho que está reconocido dentro de los derechos humanos, se reconoce el derecho a propiedad. Y eso se va a mantener. Hay una parte de, de la Constitución, de la Reforma, que señala que van a haber eh, se van a respetar los tratados internacionales ratificados por Chile, bueno, uno de esos es el de derecho humano. Otra cosa es lo que estábamos hablando, de cuál es el fin social que tiene el territorio. Entonces, temas como el agua, como el territorio, no pueden ser dejados solamente al mercado. Si una zona eh, tiene problemas de agua, bueno, el Estado tiene que entrar y garantizar que todo el mundo tenga agua de consumo para su vida diaria, para la agricultura de subsistencia, y tiene que tener un rol social. Si hay gente que vive en campamento y no tenemos terreno porque la especulación inmobiliaria mandó los precios a las nubes, bueno, yo creo que el Estado tiene derecho a planificar, a ordenar, si es necesario expropiar, pagar una indemnización, como corresponde y como se ha hecho siempre, pero tenemos que tener una visión de la propiedad y de la tierra más eh, eh, con un foco de sociedad. No significa andar asustando a todo el mundo que dice que no va a haber derecho a propiedad, son fantasmas que corren y que la gente sabe que no es cierto. Eh, pero sí creo que tenemos que tener un rol más solidario de cómo entendemos eh, la propiedad. Y hay ciertos derechos, reitero, como el agua, que no pueden ser entregados simplemente al mercado porque no da abasto. Y justamente el agua es una preocupación también de muchas personas, no solo hoy por hoy de, de ecologistas, ¿no? que han sido de los primeros que eh, han señalado en, en la importancia de garantizar el derecho al agua en la Constitución. No sé cuál es tu visión teniendo en cuenta además que sobre todo las zonas rurales de cauquenes de Linares, de las provincias, digo, eh, tienen problemas en, en Chanco, por ejemplo, que es una comuna súper apacible, durante eh, el fin de semana pasado hubo una protesta, una manifestación de vecinos, porque eh, quieren agua para, la lo, para una localidad de Chanco, eh, y, y por lo tanto eh, se transforma en, en un problema que no es eh, una cosa a futuro, sino es algo que está siendo súper concreto, para familias que viven en sectores, sobre todo rurales, de, de nuestras provincias. Absolutamente, o sea, no puedo estar más de acuerdo. Eh, hay una encuesta de huella local que levanta requerimientos de municipalidades. Más de la mitad de las municipalidades, su principal problema es el tema del agua. O sea, porque en Santiago no abre la, la llave y sale agua, no significa que el resto del país está igual. El maul es depende esencialmente del agua depende de su río, depende de su reserva de agua y tenemos varios problemas, uno el cambio climático, sequía y la falta de agua, cada vez los pozos tienen que ser más profundos, cada vez hay más requerimiento de agua y cada vez nos topamos en que los derechos están concentrados muy poca gente hay que revisar eso, segundo eh, agua potable rural, o sea, en Chile hay muchísimos lugares que no hay agua potable, eso mucha gente no lo entiende. Estábamos hablando con una junta de vecinos de Peyúgue hace algunas semanas, y decían que ellos traían el agua de una vertiente con un, eh, una manguera que habían instalado como a 10 kilómetros por la mitad de los cerros de la cordillera de la costa, que terminaba cayendo en un pozo para poder eh, tener agua potable a un número de 25 familias, 10 kilómetros lo hicieron ellos mismos. ¿Dónde está el Estado? Otro grupo en Pellupo también me contaba que no, ya no había más derecho en el río, así que la sanitaria no podía sacar más agua para hacer las conexiones. Yo acá donde estoy también es agua de pozo, nos ha costado un montón traer eh, agua potable, y, y son problemas de conectividad en este caso de agua. Entonces es un problema esencial que de nuevo no puede ser entregado al mercado, y el Estado tiene que tener una responsabilidad mayor de eso. El agua es vida literalmente, no es una forma de decir. Y además acá es vida, es economía, y es la subsistencia del Maule Sur. ¿Y, ¿Y cómo se puede solucionar aquello? ¿Cómo puede tener solución, por ejemplo, que haya personas que finalmente terminan lucrando con los ya famosos derechos de agua? Bajo tu punto de vista, ¿el Estado debería recuperar, por ejemplo, esos derechos que no son ocupados? Porque también se sabe que muchos privados tienen derecho de aguas que no los ocupan, sino que los utilizan solo para transarlo. ¿Cuál sería la solución eh, para, comillas, recuperar el agua? Para comenzar a conversar, el agua como un bien nacional de uso público en la Constitución, para empezar a conversar. Segundo, reconocer que estamos frente a un problema gravísimo, gravísimo, o sea, no, no es un problema de mañana, de nuestro hijo, de nuestros nietos, es un problema que ya nos pasó. Y ahí el Estado tiene que tomar un rol más activo, tiene que tomar un rol en invertir en agua y en regular más. O sea, no puede ser que los pinos se terminen llevando agua de zonas completas, ahora vienen avanzando los paltos, ya vienen en San Fernando, van a llegar a Curicó, van a empezar a pasar para acá llegan a un cerro, lo pelan completo, se lleva todo el agua a kilómetros a la redonda y nadie dice nada. Entonces creo que hay que tomarle el peso a este asunto, hay que entrar a regularlo un poco mejor, hay que invertir mucho más en tranques, en reservas de agua, en cómo optimizamos la utilización de esa misma agua. Pero lo primero de todo es el tema de la subsistencia, o sea, estamos con debates bien globales y todavía hay gente en Chile que no tiene agua potable para tomar. Entonces la primera prioridad tiene que estar en el agua cotidiana, en el de subsistencia, y después ir avanzando en regulación. Pero creo que este es un problema esencial de nuestro país, nuestro país depende de esa agua, tenemos mucha agua, entonces hay que administrarla de mejor forma. Te traigo a otro tema, tú también ya lo mencionabas anteriormente, y que es el asunto de las pensiones, que también eh, ha salido mucho a flote desde el estallido social, luego, eh, eh, tras la pandemia, ¿no?, con... Eh, la necesidad de la gente que ha tenido de utilizar eh, parte de esos fondos que tenían ahorrados en, en, en las asociaciones eh, de pensiones, ¿no? Eh, ¿Cómo eso se puede garantizar en la Constitución, en la nueva Constitución? Ya, a ver, yo creo que hay como dos o tres temas muy relevantes. Voy ir de atrás hacia adelante. Primero Exacto. el tema de, de los retiros. Eh, bueno, yo, yo también eh, retiré, estoy viviendo ahora de, de, de mi retiro, para poder hacer campaña estoy viviendo mi retiro del 10%, eh, creo que es muy complicado lo que pasó, porque hay algo que se dice poco, la crisis hoy día la están pagando las, con las pensiones de las personas, o sea, las personas con sus propias pensiones están pagando la crisis, no es el Estado el que la está pagando, son las personas. El, con el retiro del primer, por, eh, del primer eh, 10%, Creo que el 27% de las personas, si mal no recuerdo, de Pellugue quedó en cero. La comuna con mayor eh, personas en cero de Chile, Pellugue. Ahora con el segundo van a ser 4 millones de personas. 4 millones de personas con cero eh, en sus pensiones. Entonces creo que ahí hay, un, hay un error grave porque Chile ha sido ordenado en materia de, de billetera fiscal. Entonces este era el momento para salir a gastar era el momento para endeudarse barato afuera y salir a gastar y ayudar con la plata a la gente. ¿Y qué es lo que hizo el Estado? Se demoró, se demoró, se demoró, y se demoró tanto que terminó la gente pagando con su propio eh, ahorro. Eso vamos a tener que resolverlo porque es impresentable, es un abuso. bueno y Los... per perdona, perdona que te detenga ahí, pero eso también habla, por ejemplo, de la mala calidad de empleos que existe en comunas como Peyúgue, donde efectivamente si las personas además tienen pocos recursos en sus cuentas de ahorros previsionales, quiere decir que, en los trabajos que han tenido, eh, no les ha alcanzado para efectivamente poder eh, recaudar un fondo que sea para tener posteriormente una vejez digna, y habla de trabajos irregulares, habla de, de trabajos de temporada y de una serie de cosas que también sufre eh, la parte sur de la Región del Maule, o vive más que sufre. A absolutamente, es cotidiano, especialmente en esta temporada, temporada de cosecha, de empleos informales, y, y es un mal eh, de, de la zona, precisamente, porque el sistema social está mal parido, está ma, mal pensado, y termina exponiendo los mismos de siempre, gente que tiene empleo precario, la única opción que tiene es esa, son empleos irregulares, termina sin cotizar, y llega al final, después de toda la vida de trabajo, esforzándose, a los 70 años, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Seguir trabajando, porque no tiene opción para estar eh, tranquilo en en sus últimos años, entonces eso me parece que es gravísimo. Hay una discusión muy fuerte de la AFP o no, la AFP, mira, yo te diría que es un segundo tema, yo creo que hay que terminar con la AFP, pero me parece un segundo tema, yo creo que el principal es decir, si nuestros abuelos no tienen plata para vivir, para subsistir siquiera, y para comprarse un medicamento, ¿funciona o no funciona el sistema? Para mí ahí se acabó la discusión. O sea, esa es la base de que tenemos que cambiarlo ya, porque nuestros abuelos no tienen dinero para llegar a fin de mes ni para comprar los remedios. Entonces, un sistema así, pásenme los números que quieran, expliquen lo que quieran, es un sistema que no funciona. Y la sociedad tiene que ser lo suficientemente solidaria como para que nuestros abuelos tengan los remedios que necesitan y puedan vivir de una forma digna. Entonces creo que hay que, de nuevo, vuelvo a lo antiguo, la visión de la Constitución con un Estado más protagónico, y las pensiones no podemos dejárselas al mercado a un sistema de AFP y meterle un pilar solidario como un parche, no, no, no funciona, no llegamos nomás. La gente se pregunta, bueno, ¿y por qué entonces eh, son tan tenaces en defender el actual sistema? Y siendo que mucha gente, muchas personas... Y desde hace ya muchísimo tiempo también eh, quieren otro sistema o no quieren más AFP. Sí, pues yo creo que es parte del, del amarre que nos tiene esta Constitución. Esta Constitución tiene un amarre de, de quórum supramayoritario, que lo que significa en la práctica es que la mayoría no manda, sino que la minoría dice que no, y no se pueden hacer cambios estructurales. Y este es uno de los cambios estructurales que, que tenemos que hacer. Y de nuevo, lamentablemente, esto lo venimos discutiendo hace mucho tiempo, pero ahora explotó, ahora ya no da para más, y creo que es como, es como el mundo al revés, esto que el sistema de pensiones que no funciona bien, terminó con la plata de esas mismas personas, salvando a los chilenos eh, durante la peor crisis. Es como una locura, es como ya... Suficiente, ya hay que cambiarlo, ya, ya, ya, y venimos tarde. Estamos conversando con Ricardo Montero Allende, candidato del Partido Socialista para convencional constituyente por el distrito 18, a las comunas de las provincias de Linares y Cauquenes. Bueno, Ricardo, tú eh, aspiras, ¿verdad?, a representar a la región del Maule en la convención constitucional. ¿Y cuáles crees que son los principales temas eh, que tú, como eventual representante, del Maule Sur, eh, tendrías que llegar a defender en la redacción de esta nueva Carta Fundamental. Sí, hay cuatro, hay cuatro temas, algunos ya los hemos tocado, pero los voy, a, los voy a repasar. Para mí, cuatro que son esenciales, que vienen un poco de esto que hemos conversado, de los encuentros locales, de lo que hemos conversado en los territorios, en las once comunas que componen las dos provincias, la de Linares y la de Cauquenes, y creo que son, primero es lo que hemos hablado del rol del Estado, Necesitamos un rol del Estado en que el Estado sea un Estado social de derecho y que tenga esta visión comunitaria de la sociedad. Ese Estado tiene que garantizar ciertos derechos partiendo por los que hablamos. Educación, salud, pensiones y vivienda. Eso para comenzar. Lo segundo creo que eh, es el tema de la regionalización o descentralización. Uno de los principales debates cuando uno realiza un debate constitucional, es precisamente la distribución de poder. ¿Cómo se distribuye el poder? Uno va al Congreso, otro va a los tribunales, otro va al Ejecutivo, al gobierno. Y eso es como lo clásico. Pero además, la Constitución, tenemos que debatir cómo se distribuye el poder hacia las regiones. O sea, la realidad de Linares y la de Cauquene es muy distinta a la de Talca. Y en Santiago no se dan cuenta. Entonces, Santiago sigue súper, súper centralizado y llevándose todo y cuando suelta un poquitito, lo suelta las capitales regionales. Y de las capitales regionales parece que nos olvidamos todo. Ahora, si nos cruza un río grande por al lado, eh, ya terminamos pero absolutamente aislados, sin capacidad de gestionar nuestro presupuesto, sin capacidad de priorizar, y sin capacidad de conectarnos. O sea, nosotros que conocemos la zona, uno se da cuenta que la realidad de Linares es bien distinta a la de Cauquienes también, y tenemos requerimientos particulares. Pero tenemos algo en común, los dos estamos hiper respecto de Talca y además respecto de Santiago. Entonces creo que necesitamos una distribución de poder mayor en la línea también de lo que se hablaba en los encuentros locales, más plebiscito más referendos, más consulta. Tercero, el tema del medio ambiente. Eh, me gusta que haya salido antes de las preguntas los temas que yo tenía como priorizado. Eh, no es coincidencia, lo pueden ver en nuestra página web, lo teníamos antes de las preguntas, pero el tercero es medio ambiente, medio ambiente somos nosotros, necesitamos eh, tener una constitución verde, que sea sostenible en el tiempo, una constitución que se proyecta a nuestros hijos y nuestros nietos, y para eso es vital el medio ambiente. Si no cuidamos el medio ambiente, si seguimos con los mega incendios que tuvimos el 2017, que a mí me tocó participar desde el Ministerio del Interior, si seguimos con las sequías que han habido, eh, si no protegemos el agua, da lo mismo que constitución hagamos, porque nosotros vivimos en este medio ambiente, vivimos en un lugar llamado Chile, y si no lo cuidamos no existe. Y el cuarto, que es el tema de mi especialidad, es el tema de seguridad. Seguridad para las personas, para todas las personas. Resguardo de las personas, qué hacemos con las policías, qué hacemos con las Fuerzas Armadas, cómo regulamos el estado de excepción constitucional que está usando mucho ahora. Si quieren profundizar un poco más, en nuestro fanpage y en la página web eh, Ricardo Montero Allende pueden encontrar medidas más específicas y el desarrollo de cada uno de estos temas. Bueno, Ricardo, tú hablabas sobre el medio ambiente eh, y también es un tema que cada vez las personas eh, le brinda mayor importancia, mayor eh, relevancia, y en provincias como la de cauquenes en comunas como Cauquenes, Tranco, Opeyúve, eh, urge por una parte desarrollo, pero eh, la gente tampoco quiere eh, exponer eh, las riquezas naturales que tiene la provincia. Algún momento hubo una, una batalla fuerte contra una termoeléctrica que se ganó. En algún minuto trataron de llegar algunos planteles de pollos a, a la provincia, que es un tema que al parecer todavía no está tan abierto, pero la gente también se opuso férreamente en algún lugar cercano a Cauquienes, en, en San Javier específicamente, llegó la planta Coexca, que ha traído problemas todavía a los vecinos, pero que eh, eh, a juicio de las autoridad en su momento no, no eran problemas reales. Eh, ¿Cómo se compatibiliza, bajo tu mirada, bajo tu punto de vista, el necesario desarrollo por una parte y la protección del medio ambiente y de nuestras zonas por otro? Sí. Es una pregunta que, que ha complicado mucho y que es difícil de responder. Yo creo que hay que tener primero una mirada de largo plazo. O sea, eh, soluciones mágicas nosotros sabemos que no existen, son mentiras las soluciones mágicas. Entonces lo que viene como a crear empleo y todo ahora, pero no tiene una proyección de futuro, creo que siempre hay que tenerle miedo. Eh, las centrales de paso en el Archibueno, que pudimos parar por suerte acá en Linares, la misma planta porcina que tú señalas de, de San Javier, todo esto está asociado a esta visión también de mercado de zonas de sacrificio, de que ciertas zonas se tienen que sacrificar más que otras. Misteriosamente siempre son las regiones y siempre son las comunas más humildes, misteriosamente, justo. Entonces creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Eh, se necesita desarrollo sí, pero un desarrollo sostenible. Y sostenible, como hablábamos, es el que se proyecta en el tiempo. Entonces hay que ver cómo potenciamos la industria local, cómo generamos más empleo, pero que no sea eh, pan para hoy día y hambre para mañana. O sea, si reventamos el medio ambiente que vivimos, no sacamos nada con vivir 10 años bien, si nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir pésimos. Entonces ahí creo que hay que tener una visión más, más país. Yo aspiraría porque Chile fue un país mucho más verde. O sea, ¿por qué en vez de pollo no vamos a potenciar el turismo en, en Cauquenes y en la provincia? ¿Por qué no podemos hacer cultivos que sean un poco más sostenibles? Eh, ¿Por qué tenemos que sacrificar zonas de Cauquenes para que Santiago pueda comer bien? Entonces creo que hay que tener una visión más solidaria y más equilibrada. Yo creo que el medio ambiente es esencial, y no porque yo lo crea, es porque de ahí venimos y ahí dependemos. Te voy a llevar ahora a otro tema, que tú también ya lo has mencionado anteriormente, y es esto que eres secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma de Carabineros, que fue convocada por el Senado, ¿no? y eh, también por tu expertise, podríamos decir, en temas de seguridad, y hoy cuando las policías, carabineros, la PDI son tan cuestionadas por sus, accion por sus accionarios, bien digo, eh, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Sí, es un tema que yo me he dedicado harto los últimos años, yo fui jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, jefe de gabinete del Ministerio de Interior, estudié en Estados Unidos y en España temas de seguridad. Eh, lo que me motiva de esto es que son temas que complican a la ciudadanía a lo largo de todo Chile, es de las principales prioridades eh, de la mayoría de las comunas de Chile. Y creo que por eso, por ser una de las principales preocupaciones, es un tema que tenemos que dedicarle mucho tiempo y ser muy responsables. En materia de seguridad no hay soluciones mágicas, la seguridad es un constante, siempre hay que ir mejorando y siempre hay que ir arreglando. Pero creo que en Chile ya tocamos un límite y hay que pensar una forma distinta de hacer seguridad. Yo creo que la seguridad tiene que ser con el foco en las personas. Y ese foco en las personas tiene que ser respetuoso de los derechos humanos. ¿Y en qué se traduce en la práctica? En que creo que tenemos que ir mucho más a la lógica de la protección, de que el Estado entregue protección a esas personas y que a la vez las empodere. Y vuelvo a este concepto, protección y empoderamiento de la población. ¿Y en qué se grafica en la práctica? De nuevo lo que estamos hablando de cómo se centraliza el poder. No puede ser que las políticas de seguridad de cauquenes la definan en Santiago. O en Talca. Cauquenes tiene sus requerimientos particulares. Peyugo en verano tiene sus requerimientos particulares. En invierno tiene otro requerimiento. Chanco tiene otro requerimiento. Entonces creo que tenemos que avanzar en una policía que sea más cercana. Que sea... Eh, con un contacto directo con la comunidad, que en vez de estar pensando en quién será el malo, en quién será el enemigo, piense mucho más en cómo resguarda a la población y trabaja en conjunto con la población. La población sabe mucho mejor cuáles son los requerimientos de seguridad. Entonces creo que hay que invertir un poco el foco y eh, poner a los policías trabajando junto con la comunidad y con un foco territorial, o sea, estamos metiendo todo en el mismo saco, la PDI, carabineros, como si todo fuera como Santiago, las capitales regionales, y creo que ese es un error garrafal. Sin duda que, que no es que todos los carabineros o todos los PDI sean todos buenos o todos malos, pero también la gente se pregunta un poco por el actuar, una, una parte ha sido quizás la represión que existió ante las manifestaciones sociales, lo que ocurre en la Araucanía, ante ese tipo de situaciones, eh, ¿Cuáles son los diagnósticos y qué se necesita hacer? Hay quienes postulan que es necesario, por ejemplo, refundar carabineros, u otros que dicen que es necesario crear una tercera policía. Sí, a ver, eh, como en todas las instituciones, las generalizaciones son peligrosas y además son mentiras, o sea, no hay ninguna institución que sean todos buenos o malos, porque la, la sociedad no funciona así, en todas partes hay buenos y malos. Carabineros... Eh, cometió muchos abusos durante el último año. Y yo creo que las personas que cometieron esos abusos tienen que enfrentar la justicia, porque tenemos que ser todos iguales ante la ley, y el que cometió abusos tiene que pagar. Teniendo claro eso, creo que es esencial una reforma de carabineros. Yo fui parte de la Comisión, soy parte de la Comisión de Reforma de Carabineros, le entregaba una propuesta al presidente Piñera hace un año, y en un año no ha habido ningún cambio. ¿Qué es lo que yo creo que hay que cambiar? Primero, el poder civil tiene que hacerse más presente. El ministro del Interior está por ahí, las policías son responsables, se mandan solas, y el ministro del Interior, muy bien, gracias. Necesitamos, primero, que exista un control civil de las policías. Segundo, necesitamos lo que estamos hablando, un cambio de foco, foco en las personas, en la protección de las personas, y no en esta lógica de amigo-enemigo que nos ha hecho tanto mal. Tercero, necesitamos más transparencia, o sea, la cantidad de plata que se ha robado, y que no sabemos dónde está, y que él la sacó y todo, necesitamos una policía cercana a la comunidad que rinda cuenta, hicimos esto, gastamos esto, y que tenga más cercanía. Y cuarto, necesitamos una policía que respete siempre los derechos humanos. Y por el otro lado, tenemos que entregarles también más herramientas a las policías, o sea, nosotros tenemos un montón de problemas sociales, mandamos a un carabinero a entrenarse ocho meses, sale con un uniforme, con una pistola, y pretendemos que resuelva todos los problemas sociales de Chile. Eso tampoco corresponde. O sea, necesitamos policía mejor formado y a la vez políticas públicas que ayuden a terminar con la brutal desigualdad que tenemos en Chile. Y ahora te voy a llevar a un tema más local. Al Cahuín, podemos decir. Porque eh, tú sabes que en Cauquenes eh, la democracia cristiana y el Partido Socialista, partido en el cual, de lo cual tú eres parte, están un poco enfrentados, en Cauquenes se llevó a cabo un plebiscito donde participaron más de 3.000 personas y hoy está en nada. Y donde tú también tuviste una participación, tú fuiste vocal de mesa, si es que. Si es que entiendo. De la mesa 1, letra A. De la mesa 1, letra A. Fue anulada esa mesa, ¿no? No, no, no las mesas pasaron todas, después pasó el problema, pero la, la elección fue eh, transparente y sin ningún problema toda la, la elección. Bueno, justamente eso es lo, lo que quiero preguntarte, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? de ese proceso que en un principio todo el mundo aplaudió, ¿no? 3.000 personas participando en, en un contexto de pandemia, de una, eh, de, un, eh, de una convocatoria realizada por los partidos, más encima, eh, y que finalmente esa elección haya quedado en nada. ¿Qué opinión te merece Mira, A mí, me, a mí me, me da un poco de tristeza y de impotencia, y voy a explicar por qué. Yo participé de ese proceso, participé en la previa, participé en el día de la votación. Y uno de los procesos más bonitos que me ha tocado presenciar. O sea, uno ve una primaria ciudadana como esta, que es convocada por los partidos, que llama a la población, y aparecen 3.000 personas. O sea, hay poco ejemplo en Chile de lo que hizo Cauquene. 3.000 personas fueron a, a decidir quiénes querían que fuera su candidato a alcalde. Y ganó, eh, domingo, Leiva, la primaria. Por 40 votos ganó. El señor Verdugo reconoció la derrota y la ciudadanía había elegido a su candidato. ¿Y qué es lo que termina pasando? Después de una teleserie que todos conocemos, y que se movieron muchas cosas, se arma una pelea en Santiago y la pelea en Santiago tiene un rebote a nivel nacional. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que por culpa de Santiago se desconoce la voluntad soberana de la comuna de Cauquenes y termina apareciendo por la ventana, de nuevo, el señor Verdugo, yendo en contra de la eh, decisión popular, y, y, y todo por una pelea que se armó en Santiago. Entonces me parece, por eso me da tristeza y e impotencia de que la voluntad de más de 3.000 personas se meta al tacho de la basura por una pelea en Santiago y una ansia de poder que no corresponde del señor Verdugo. Ahora tu partido a nivel regional sacó una declaración donde eh, parece que se complican aún más las cosas, ¿no? Porque incluso señalan que no están dispuestos a apoyar, por ejemplo, a la candidata de unidad constituyente eh, por la región del Mau, la gobernadora regional. Eh, y finalmente parece que eh, la relación entre ambos partidos se tensa cada vez más. ¿Cuál es tu opinión referente a eso? Yo espero que sigamos eh, conversando, sigamos tratando de llegar a acuerdos, yo soy un convencido total de los acuerdos, eh, se necesitan dos partes, necesitamos ir juntos, porque si no, cuando nosotros peleamos, la beneficiada es siempre la derecha, que es mucho más complicado, entonces yo creo que hay que tratar de llegar a acuerdos, y el acuerdo tiene que ser en base a lo que se había establecido, y insisto, no nos puede arrastrar discusiones puntuales de Santiago a peleas en todo Chile, Acá una zona en que la derecha más dura eh, eh, es muy, muy presente. Y cualquier pelea que nosotros tengamos eh, se refleja claramente en eso, en que se ve más representado sectores que en verdad no tienen tantos votos. Entonces, yo hago un llamado a la unidad, yo hago un llamado a seguir trabajando, pero de buena fe y con buena disposición. Creo que la voluntad soberana hay que respetarla y creo en los acuerdos y en las conversaciones. Esperemos que esto se resuelva de la mejor forma. Bueno Ricardo, ya estamos terminando esta conversación muy interesante donde nos hemos paseado por diferentes temáticas locales, ¿verdad? Entonces te hago la invitación a que hagas un llamado a la gente que nos está viendo todavía a estas horas para que eh, adhieran a tu candidatura, eh, así que te dejo a disposición aquí. Muchísimas gracias, Patricio. Eh, bueno, no sé si hicieron cuenta, son todos temas que me apasionan, me preguntan y me, me pongo a gritar, subo la voz, porque son temas que en verdad me encantan. Eh, yo llevo 20 años metido en temas constitucionales, estudiando, trabajando, siento del marca tu voto, el proceso constituyente de la presidenta Bachelet. Entonces esto para mí es un, un honor y una felicidad tremenda. Yo los quiero invitar a, a informarse y a participar informarse de todo lo que está pasando respecto al proceso constituyente eh, y participar. Y para eso hacemos un llamado específico que revisen nuestras redes sociales. Nosotros tenemos canal de YouTube, tenemos página web, tenemos Twitter, Instagram, hasta TikTok tenemos una, una cuenta por ahí. Y todo bajo Ricardo Montero Allende. ¿Y qué es lo que nos interesa? Nosotros tenemos ahí algunas propuestas de las que hemos venido hablando hoy día. Entonces nos interesa conversar y nos interesa interactuar. Vean las propuestas, díganos qué les parece, díganos qué nos falta, díganos qué tenemos que complementar y principalmente invítennos Nosotros vamos a estar en las 11 comunas recorriendo todo el territorio y tenemos una instancia que se llama Escuchemos Maule, porque además de ir a hablar y de explicar, lo que más nos interesa es ir a escuchar, escuchar qué es lo que la ciudadanía del Maule Sur tiene que decir y qué quiere mandatarnos para que nosotros llevemos a la Convención Constitucional. Así que muchísimas gracias, lo he pasado muy bien, Patricio, un honor participar con ustedes, y muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces, al parecer, Ricardo Montero Allende va a estar más presente también eh, por Cauquenes por Chanco, por Peyú, si es que además la pandemia lo permite, ¿no? Sí, seguro. Próxima semana vamos a estar visitando la, las tres comunas, así que vamos estén atentos a las redes sociales, vamos a estar avisando por allá, y ojalá podamos compartir y podamos conocernos. ¿Y cómo, cómo ves, cómo perfilas la competencia en general entre los candidatos convencionales constituyentes? ¿Qué te parece cómo se ha generado un poco este puzzle o estas alternativas de candidatos en el Maule Sur? Eh, bueno, creo que la democracia es elegir, y me parece muy bien, creo que, que hay que discutir en base a propuestas, con altura de mira, siempre teniendo en claro que no es una elección de diputado o senador, ahora vamos a llegar a acuerdos a la convención, entonces tiene que ir gente que tenga esa visión de país, de futuro, de que logre llevar acuerdos. Recalcar, eh, para ser sincer... No, sí, dale, dale. No, que decía que para ser sincero me preocupo... Poco el tema de la dispersión de votos. Nosotros tenemos acá una lista de derecha que un tercio de sus eh, postulantes son de la derecha más dura de Chile. Y, y creo que ahí hay un riesgo porque puede terminar en el peor de los casos que la derecha con la derecha dura terminen sacando tres de los cuatro cupos y la centro izquierda y el centro y la izquierda solamente uno. Entonces creo que ahí tenemos una luz de alerta, de ojalá de trabajar y de juntar la mayor cantidad de votos todos juntos para poder elegir dos candidatos eh, de centro y centro izquierda, y ojalá tres. Bueno, además también eh, hacer un llamado también a las personas que eh, lo que resulte de este proceso eh, tiene que ser nuevamente ratificado por, por la gente, ¿verdad? Con este plebiscito de salida. que si nos puedes explicar brevemente aquello. Sí, lo hago muy corto. Esto comenzó con, bueno, una historia larga, el estallido social, el acuerdo de paz, el plebiscito de entrada que le llamaban. Apruebo, vamos por una nueva constitución. Ahora el 11 de abril elegimos a nuestros convencionales constituyentes, los constituyentes, que son los que van a escribir la propuesta de constitución. Para eso tienen nueve meses, prorrogable máximo a un año. Al año tienen que tener una propuesta de constitución. Y esa propuesta va al llamado plebiscito de salida. El plebiscito de salida es uno que decimos, apruebo la nueva Constitución o rechazo la nueva Constitución. Pero tiene una particularidad, que esa votación es obligatoria. Todos tenemos que ir a votar por ley a ese plebiscito de salida. Todos Así que es un llamado a participar. ¿Mm? Todos los mayores de 18 años. Claro, todos los ciudadanía, mayores de 18 años que no estén condenados a penas fictivas, es decir, penas de tres años y un día, todas esas personas tienen derecho a voto. Y obligación en el caso del plebiscito de salida por lo tanto las personas tendrán también la última palabra referente a la constitución resultante de este proyecto. Ricardo, muchísimas gracias, te sacamos harto el jugo porque además tú eres un conocedor de temas constitucionales y has participado en otros procesos de eh, consultas ciudadanas, así que eh, muy agradecidos, muchísima suerte también en este camino que decidiste, emprender. Nosotros también le agradecemos a quienes nos acompañaron a través del de fanpage de cauquenesnet.cl y la invitación a que se sigan informando con nosotros en www.cauquenesnet.cl por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Hasta una próxima.